Hola galeones, ¿Cómo estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal En este caso no sé por si Hay un juego que me ha gustado Pero de no a Pero que no me gusta y no me da asustos Así que como no lo voy a jugar Está claro Está claro Y se llama Five Nights at Candies A ver, tienes que sobrevivir eh, eh, cinco noches eh. Sí. sí que el animatrónica se. Eh, da un susto de muerte. Así que. vamos a empezar el juego y los que sean. Eh, niños pequeños y vean mi canal, que no vean ahora mismo. el vídeo este. pero. <risa> a ver. bueno. ¿Empezamos ya o qué? Así que. a ver, no es para el niño. bueno, empecemos. al oh, juego. Candies, eh, hamburguesas y patatas ¡Ah! Es que no entiendo mucho ¿no? Oh, sí. no va a ser tan difícil ¡Oh! Puedo tocar las narices What? Tengo un mensaje Un nuevo mensaje Hola. Hola. Eh, perdone, pero no entiendo director? inglés, así que la voy a mutar. Oh, mira, ahí está. Y puedo poner eso y aquí puedo poner la luz nocturna. Es fácil, ¿no? Y así se ve ahora y. ¿Cuánto tenía que servir? No me acuerdo que no he jugado nunca hasta juego, Yo así... O sea, yo, no, yo solo lo vi y dije, oh, esto está bueno y encima es gratis. Pues me lo, me lo cojo. Me, me, eh, me encantó, así que no pude resistir. Tuve que jugarlo. ¡Wow! Uf, uff, oh, tío, que buenos recuerdos de Roblox, tío, el uf. Eso es. Ese? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acaba de ser eso? Yo solo he dado que luz de los buenos recuerdos de Roblox. ¿Qué es eso? Ay, por Dios. ¿Qué ha sido eso. Ha estado aquí y <ríe> un muñeco que me ha balado. Y ha dicho. ¿Dónde estoy? ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y algo así, sí muy extraña de verdad, no sé quién es <risa> A ver si hay otro historias y se lo empecé a ir un poco de las narices ¿eh? encima de eso ¿Qué es esto? ¿Qué porquería es esta? ¡Madre de mía! La doy click, a ver si... No sabía ¿Qué porquería es esa, tío? Que me aparecía en la tele ¿Y esto qué es? ¿92%? Ah, puedo Yo no tú Pero de play, esto? ¡Ah! Aquí las puertas. Vale, vale, vale. ¡Pen, <risa> la fecha el 15 de noviembre de 1987 la mordida 87 y chat the... la mordida de 87 Andy's racer Andy's adventure y viendo todo a ver si hay algo a ver, de, de Candy, aquí está Candy Cindy, a ver, acabo de verdad que yo sé los nombres, porque me sé de, de todos, vale, sí, lo vi que estos son Candy Cindy, este es Blanc, este, eh, aquí apareció uno, bueno, en realidad, este es Penguin, es que aquí apareció uno que se llamaba, mira, era... ah, un Candy, eh, eh... Y creo que esos son los únicos. O sea, tengo que sobrevivir primero. ¿Acabé de moverse Cindy? Sí, se ha movido. ¡Uh! ¡Le uh, uh. uh, no puedo ver así Cindy! Esto no gasta batería. Pero así... Así puedo verlo. <ríe> de que está ahí? ese internet que gasta batería. A ver. O sea, es pelito. Este juego, va... ¿vale? Eh, de que no puedo gastar nada a la batería. Y tengo que sobrevivir durante un montón de tiempo. Ahí no, si sí quieres. Ser... Y... Bueno. ¿Y eso? ¿What? ¿Por oh, dónde no, está la cámara 0-2? Vale, yo dónde están los dos. O es que creo que en estas este, noches sé, solo se mueven estos dos. Las cuatro, creo que va a ser las siete. ¿Te imaginas? No sé, es que yo no sé, nunca he jugado. Eh, ¿Dónde está Candy? ¡Uh! Está en la nueve, nueve. Candy y Cindy en la dos. Vale. Vale, cuatro. Eh. Es que yo no sé ni qué hora tengo que llegar. O sea, solo sé que estoy jugando este juego. Porque me ha gustado. Eh, pues nada. Aquí viendo dos. Aburrido. Y con esta cosa. ¿Qué es esto? Por Dios, es un vaso con ojos. Y con una pajita. Era para otra vez el de ¡Ostras! Ese soy yo, ¿no? Ahí es donde soy yo. ¿Y este es el candito. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡No ¡Está aquí! juego vale y tengo que estar todo el lado así y ese también está cerca ¿eh? porque creo que está en esta puerta ¿eh? está muy cerca oh es está de las seis ostras es muy fácil tío este juego es muy fácil pues nada noche una pasada ¿Dando comida? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo feed No sé qué es fit pero creo que es comida. <risa> ¡Eh! Mira, si eso es como una factoría ¿no? Es un sitio con varias cosas. ¿Qué es esto? Todo ahí se echa cosas ahí, se van para ahí. ¿Y qué es eso? Es como una marioneta, ¿no? qué he mirado... es aquí al lado bueno yo me voy ¡Ah! no me esperaba eso bueno creo uno dos estoy muy listo estoy más que listo estoy muy listo muy muy muy listo cállate hijo no quiero saber nada de ti. Creo que tengo chico. Debería haber escuchado llamadas, ¿no? Porque a lo mejor me dice que hay nuevos animatrónicos que se mueven en esa noche, porque a lo mejor se mueven en esa noche nuevos y yo ni siquiera lo he enterado. Que no veo nada. Bien, nadie se ha movido, vale. No sé por qué estoy mirando aquí. Estoy un de... Es un pingüino. Es pingüino pingüino. Es penguin! El pingüino. Ah, vale, va pasando de día, porque ahora es 16 de noviembre. ¡Es el mono Donkey Kong! Sí, este, pero debería llamarlo Donkey Kong. Es un mono. Tiene que ser Donkey Kong. Sí o sí. A ver. Se juega en inglés, por eso no entiendo nada. Yo solo quiero jugarlo por diversión. estoy aquí sobreviviendo todo el rato. No no sé. Ha movido el mono Donkey Kong. No debía llamar Chester ni una vez. Ya a decir todo el rato... Que es donquito. Ningún rato quiere decir que es chiste. Te aguantas, mono. Bueno, ya uh, debería verme en la cámara, ¿no? ¡Oh, el pingüino! ¡Pingüino, pingüino! ¡Oh! ¡You! Vale. y vi un susto de muerte si sí, entra todos entonces están como saliendo luces tío hacen que veo que penguin está a punto de venir porque está muy cerca y a penguin pingüino No, no tengo ni necesidad de ver las cámaras Bueno, pero lo voy a ver por si acaso, solo... Uh, chest, y eh, no, el Mono Donkey con está a punto de entrar Y también Penguin, pero es que tardan mucho ¡Oh! Ese no era Penguin, porque es muy grande Lo sabía Cindy, y como entraba antes que Penguin, estaba más... Oh, chest, eh, y Mono Donkey con. Con. vete, vale, gracias Fantástico, Fantástico. Creo que el en esta noche no aparece porque lleva todo el rato ahí dormido. A lo mejor es que le ha pasado algo, o sea, está desmayado. ¿Qué pasa? Escuchando ruidos raros. ¡Ay, Sí, se ha ido, se ha ido. Está a punto de entrar Candy. Las cámaras más importantes, la 4 y la 6, que es donde están las mías, para ver si alguno de ellos viene. Tan, tan, tan, tan, tan, dun dun. Da da da. Da da da. tan, tan, Da da da. Da da da. tan, tan, Da da da. que ahí, que está a punto de entrar 4 ¡Yeah! ¿Bah? ¡Una hamburguesa! y llevo todo el aquí ¿Y, y es una hamburguesa de muñeco una, un, una hamburguesa, un muñeco un muñeco de una hamburguesa y yo llevo todo el aquí ahí la mesa ya no me dan ni cuenta ¡Es una hamburguesa! ¡Ostras! Yo, yo, yo, yo, El yo, fuiste, fuiste, desaparecido. No, voy a decirlo nomás, fuiste desaparecido, he dicho. ¡Ay, Sinti! Sí. <risa> Había dicho que estaba un punto de entrada. ¿Hay alguno ahí que estaba todo el rato? las todavía. <risa> voy a estar todo el rato así y a ver ya se de a ver si llego a las 6 a ver porque todavía esta es mi batería o sea me queda mucha y encima son las 5 qué es esto noticias o sea nuevas pero cuando es en un par de cosas dice como noticias <risa> no sé si es la última hora hay un hombre, hay nivel único aquí que me intenta de matar y estoy harto con ellos Eso he jugado porque me usaba. Estoy jugando al juego. Descenerar y abrir puertas Hay que ver, eh Hay que ver En ese vídeo me había pasado todo, absolutamente el juego entero. Mira. Noche 2. Con... ¡Yeah! Yeah. Oh, oh, oh, oh.